Yeah. Lil Artur, yeah ya yeah, yeah, yeah. Tus besos son mágicos y me ponen romántico. Viendo el atardecer me puso nostálgico el atardecer, me quedé pensándote hasta el amanecer si yo te volveré a ver La verdad eso no lo sé, pero a mí esa baby me enloquece e Extraño tu mirada tan linda y esos ojitos que a cualquiera dan vida Me gusta cuando te saco una linda sonrisa, mientras mi corazón cada vez más latía Cada vez más latía yo te sigo observando Pensando y mirando Acostado al techo de mi cuarto Recordando cada momento a tu lado Tratando de calentar mi corazón helado Eres tan especial Tu voz y forma de caminar Te veo y el mundo deja de girar Doy todo por ti hasta mi respirar Tus besos son mágicos. Me puso nostálgico, tus besos son mágicos y me ponen romántico Viendo el atardecer, me puso nostálgico, sí, es algo mágico pensar en ti Me pregunto si te acordarás de mí O simplemente me olvidas y es tan fácil De eso que recuerdo me pone feliz Besos me hiciste revivir de tanto pensar me pone muy crazy Me encuentro atrapado en un frenesí Tus besos y caricias me tienen aquí Así que ahora me paso mil horas esperando en el cel a que me respondas Cada que te pienso recuerdo tu aroma Ya que el último beso que te di en tu linda boca Me encuentro atrapado en un frenesí Sí, sí, un frenesí Baby me tiene tan loco Por favor, vuelve a mí Tus besos son mágicos Y me ponen romántico Viendo el atardecer Me puso nostálgico Tus besos son É pulso, nostálgico.